ahí va, y pone un peyala y cuba, y triste ve, se ve oye cubinte con mi vaya y, mamá, y cuba. Se añó a puesta mamá, será hijo y huí peyo cuba. Señores, yye, pea, yye, yye, yye, Y yo ahora seré ya pa' nebu, amé Dele yo como recuerdo lo huerecota Namengo, baby, y yo que te van de pucar Bella Jaikuma, pisa ya ve como me ya lleyungú. A su tengo la me expresión, a remedia y na muevo bien y se me cueva.